Un derecho, tengo un derecho, ¿por qué no me, ¿Por qué se me Usted no me, me puede arrimar. No se me arrime. Que si a mí no se me puede arrimar. ¿Y por qué si me toque? No si me No me toque. Usted no me puede No me toques No me empuje. Estoy avanzando. porque me empuja? Estoy avanzando. porque me empuja? No Estoy avanzando y me están empujando, estoy avanzando y me están empujando que era la hora la la la que que